Bienvenidos al Ciclo Superior en Educación Infantil de EASO Politécnico A. Este ciclo te capacita para trabajar en la escuela con niños y niñas de 0 a 3 años y fuera de ella con niños de 0 a 6 años. Por un lado, aprenderemos todo lo referente a los niños desde que nacen hasta los 6 años desde diferentes puntos de vista. Cognitivo, socioafectivo, psicomotor, también, cómo responder a las necesidades específicas y o especiales de los niños tanto dentro como fuera de la escuela. Te formarás en intervención educativa, organización, recursos metodológicos y aprenderás a relacionarte con las familias. Y, como no, tendrás la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido en una escuela infantil. Utilizamos metodologías activas y colaborativas siempre bajo la tutela del profesor y compañero de viaje. Tú serás el principal actor, protagonista y responsable del aprendizaje. Contamos también con invitados expertos en los temas que trabajamos. Cuentacuentos, expertos en duelo, expertos en comunicación no violenta, en igualdad, personal de los servicios sociales, educadores de centros escolares referenciales… También organizamos salidas para conocer las escuelas infantiles o guarderías de nuestro entorno. Al finalizar el ciclo estarás preparado para trabajar tanto en Educación Infantil como en Auxiliar de Educación Especial. Añadir también que la mayoría de los alumnos que cursan el Ciclo de Grado Superior de Educación Infantil consiguen acceder a la Universidad para continuar con la formación en el ámbito educativo. Si te gustan los niños y niñas y el mundo educativo, si te apetece desarrollar tu creatividad, la comunicación, la empatía y la responsabilidad, si estás a gusto trabajando con personas, te recomendamos que hagas nuestro ciclo.